parte de la propuesta de gastronomía local, de gastronomía local que, que fue la que más nos llamó la atención para, pues, para hacer la peliculita que vamos a, a contarles. Eh, empieza todo con una convocatoria, recurrimos a la imagen cero trillada de nuestro grupo de trabajo, del megáfono, eh, que parte llamando pues de esas 40 personas que hay disponibles a las que se sientan como con con las capacidades y el gusto por el cultivo y los productos alimenticios que sean originarios de la zona, más otras personas de la comunidad. Entonces digamos que sería un grupo base de algunos de esos 40 más los, los interesados de la comunidad. Eh, luego partiríamos como a una, a una etapa de observación en donde... ¿Tienes copialina atrás o qué? No, está, <risa> está leyendo en el espejo. O sea. En donde va, se va a observar a la comunidad y de esos 40, ¿quiénes son los productores potenciales? Eh, ¿Quiénes son eh, los que los actores que trabajan en los cultivos y los interesados por la producción eh, agrícola o el procesamiento de, esa, de, digamos, de esos insumos que vienen de la tierra? para crear como un inventario. Entonces ahí se empieza a identificar pues, cuándo saben de esos temas, cuáles son las frutas de temporada, las verduras de temporada, y quiénes saben de qué, para luego eh, hacer junto con entidades que se identifiquen como, como aliadas, una capacitación eh, de las personas o del personal de esos que, que se inscribieron para, eh, pues para educarse o capacitarse en, en esos saberes, con, esas, con esos productos de temporada y de origen. Eh, todo esto apunta a una feria, eh, una feria gastronómica local en el lugar, en donde están abiertas las puertas también para la gente que venga de otros lugares y se empieza a reconocer entre toda la comunidad cuáles son esos productos que se van a, que se van a usar en lo que viene es súper importante, en el premio de, eh, a la gastronomía local. Entonces hay un premio a la gastronomía local que además de ser local, se proyecta a los premios que ya están en el Ministerio de Cultura eh, planteados. Esos premios, digamos, más que ofrecer que uno sea mejor que otro, lo que permiten es crear unas asociaciones de saberes, en donde los que cocinan son tan importantes como los que cultivan, como los que conocen de la biología o, o de los terrenos, y tienen un, eh, un premio, Monetario. un incentivo económico, pues que los va, los va a incentivar a reconocer en la interdisciplina y en la transdisciplina y en todas las uniones de disciplinas, pues como ese poder para generar que el proyecto siga siendo sostenible en el tiempo y se vuelva como una película. Una tradición. Un... Una, tradición. una tradición. Excelente, un aplauso ahí para el.